Estamos Muchísimas de Muchísimas gracias por su preocupación, al igual que muchos padres. Hay muchas situaciones con el sistema educativo. Mira, quiero... Eh, mañana lo haré de manera más detallada para presentar algunos datos de la declaración jurada de, una, de, de algunos ministros del gobierno de Danilo Medina y sus fortunas, deberíamos llamarlo así, porque son fortunas cuando hablamos de... 768 millones del ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero. Yo quiero que alguien me explique de qué manera en este país... Usted tiene que ser un propio un próspero empresario sí. como los bichini, eh, Corripio y ese tipo de personas. No, no, mira, o sea, pero hay que eh, ver no, cuándo no, lo declaró. O ¿cuándo sí. lo declaró? Exacto. y Si eso, eso, lo hizo te después te... de que No, y de dónde viene No, pero no, yo lo que estoy haciendo la pregunta. Sí, o sea, no, ¿Cómo se, se no, consigue? Tiene un nombre exacto. que viene como de dona rica, de dona me gustaría mostrar Porque lo malo es que lo haya obtenido después que esté en el cargo y que no lo pueda justificar en base de lo que viendo a Camacho, él nace no, no, Camacho de una no. familia eh, Camacho. dueña de ahí? mina del sur. Tenemos, ¿Tenemos las imágenes ahí, de cómo pozo? ha variado... Y por el tronero. Un que árabe hay que ser, o sea, es que no hay <risa> 3 forma millones de pesos. que de manera legal de usted pueda... Petrolero. Vamos a ver, ahí está. La podemos eh, acercar, sí, se yo se la sé para acá, que para favor. los amigos televidentes la pueden ver bien allá. O sea, y nosotros preguntarnos de qué forma se puede conseguir eh, tantos millones para uno ponerse a hacerlo porque la no, verdad lo es que no la, el no, 90% logro. de los dominicanos podríamos decir que nos pasamos la vida trabajando y, y no llegamos ni a 100 a millones mucho menos eh, al, terminamos el mes pero a duras penas a, a 100 millones no, pero, iniciamos ¿pero con Miguel qué? Vargas oh, Maldonado un próspero empresario eh, como ustedes lo conocen en todos los sentidos que en su declaración jurada para el 2016, 695 mil eh, millones de pesos. Para el 2016, no, que fue 600 la declaración. millones no, 695, 6, 600, no, 695, sí. Pero eso millones solo de lo con el partido. Tenemos a... Pero la casa de él cuesta 800 50 millones cuando la hizo... No, ...en Casa eso, de eso es lo que yo ...800 millones... ...eso es lo que yo declaro no necesariamente... ¿Y ...tiene qué? que ser la realidad, pero aún así... ...aún así... ...y él vendió al Estado 80, Dominicano... va a 80, no, 80, no, 80, no, 80 no, millones 800. ...aún así es exagerado... Ya, ...eso era, adiós... Vamos, eh, ...casi mil millones... A, sal, ...continuamos, ando, mira, el caso de Gonzalo... ...Castillo, Ministro de Obras Públicas... ...que para el 2012 hace una declaración... ...de 145 millones... Y para el 2016, 504 millones. Edial, eh, 400 en cuatro millones años, 359 millones. Después eh, que volaron más. En cuatro mal, años, volaron más. No bueno. es que ustedes no saben que aquí se descubrió gas, se descubrió petróleo, se descubrió... En asfalto. el sur. En el sur, sí. Tenemos, precisamente no, en el sur. Un caso que me llama la atención, no necesariamente porque eh, su declaración jurada aumentó, sino que... Solo 33 pesos en el caso de Ángel Esteve, ministro de Agricultura. Eh, 33 pesos con 37 centavos. No, para no, no. 2012 eh, hizo una declaración jurada de 137 eh, 137 millones 900 pero wow ¿cuántos millones? y ¿Cómo que se habla de tantos millones tan fácil? Pues y yo quisiera gente, que, que es, me den que de la fórmula. Y Pero sabes. no, pero yo simplemente quisiera ver cómo es, que no, nos no le... digan, que Ojalá nos den traigo. clase, que nos den clase de no, cómo aumentar no, no, no, no, mira, esa mira. fortuna. No lo dejan el Esteve, si ese chin que está ahí eso está justificado. Sí sí. Ah. Porque sí. él es empresario. No no. no, no y, tiene mira más de 40 mira, años. Mira. Yo recuerdo a Ángel Esteve Eufemio Vargas por ejemplo. Mira. Que me cuse Eufemio Ahora, trabaja, ahora ha trabajado? que llega que 500 finchino. millones de pesos? ¿Eufemio Vargas? <risa> no, no. Por no, ejemplo, es no eh, un, un caso hombre, que. Claro. Que hay que y todo el, el mundo conoce su, su vida, su oye, hoja de es vida de claro, empresario. 40 años vendiendo. 60. Esa. En el caso. 60. No, es que no es tan viejo. En el muchachito en el caso de sí, sí, sí. El no, no, no. sí, Francisco Javier García. ¿Cuánto tiene? 35 millones. No, no. No, no, no. no, no. ¿Cuánto dice? 35.404.000 35 No, eso, ese cogió la, la, la de Yan Yan fue. Eso eh, no, dio él por una yola. Lo ven acá, entonces ustedes no creen creen. lo que son muchos. Y mucho. eh, cuando son chinos. Mira, sí. el, eh, eh, no, porque lo estamos presentando y sí, sí. cada quien da su opinión. Esa es la que eh? jurada de él. Sí, miren, miren, ¿Y la del de Luis Abinade? No, ¿No está ahí la de Luis Abinade? No, porque él no. la de Félix Bautista? No, ni está ahí la de Félix. Ni la de Félix Bautista está ahí en las declaraciones que están de manera pública la, ni la, la, de, la, la de, de Rúa la de Díaz Rúa que no está ahí para, 519 el, millones aquella para el 2004 el, 519. él tenía eh, o sea 19. en cuatro años aumentó a, a, 400, a en cuatro años parte. él hizo un aumento de su fortuna de 414 miren. millones de pesos 2004-2008 Díaz Rúa ahí está. miren el caso Pero de Yanalá parece que Díaz Rúa es de la gente de Lionel pero no estamos hablando de si es de Lionel o si de Daniel. De, de los PLDistas PLD. de los PLDistas PLD. PLD. PLD? porque es que es el PLD que sí, ha estado... eso es lo lo que han, han querido eh, como diferenciar y como claro, si no, le perteneciera a uno. Eso. El de Yanalá, no sí, sí, porque es que es hasta el 2016. Anota, chequeame aquí, mira. ¿Qué es esto? Vamos a la casa, la casa. La casa, para que tú veas que 800 millones, míralo ahí. No pero... no, pero eso no puede costar 800 millones de pesos. Claro, es una ah, mansión. Es un Adiós. Un pero mira una piscina que va desde ahí hasta la playa. La piscina playa. cuesta 100 millones. Adiós, mírala. ¿Qué? No, míralo ahí. Te la estoy dando enterita, eh. 800 millones de dólares. Yo no hablo por hablar. Logran? Yo no puedo por venir el, aquí a, hablar, a hablar lo que vale no que es. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo logra un empresario? Atiende dominicano? eso, atiende eso. Mira, mira esos de, de, de ca Vinicio mira, Castillo. Mira, mira el castillo ahí. No, no, fue un mensaje. Eso fue lo bicho, que se lo <ríe> ese Vinicito tirando <ríe> ese vinicito un paquetito. Vaya a, a, a <ríe> Continuamos con el procurador bueno. Jan Alain. Ah, que estamos conectados. Hizo una declaración para el 2012. De 225 lo, millones lo de ahí. pesos. Es precioso. En el sí. caso de Jan Alain, Muy de 2012 a 2016 disminuyó, según su declaración. Eh, ante todo esto, debemos de recordar lo que decreció. Con... Decreció. Eh, de de qué uno... Jan Alain? ¿Qué? Que ha sido un éxito la persecución. De... Quiero... que vamos no, a hablar no, de eso. Mira, ahorita. en el caso del presidente Medina. Eh, para el 2012 dio una declaración de 21 millones 744 mil. 279 pesos ay, para el 2016, eh, 23 millones con un aumento de 1 millón 200 ay, hombre, mil. Hombre, hombre. Pero qué pobre este presidente, bien, bien. más que todo, Presidente, ello, No, no, no, eh, eh, un 21 millones a, a 23. Sí, o sea, es de media. Es que esos líderes L básicamente L, L, no piensan L, en la acumulación de riqueza. No. Clase media. En el Entonces, caso de Margarita, con Margarita con ah, sí. Sí, y, ah, y posiblemente pase ah, con Leonel Fernández. Sí. Sí, porque no es que ellos lo hacen, es, que es la permisibilidad Sí, es cierto sí. eh, En el caso Hay de Margarita que, decirle, presidentes que hemos tenido no han sido presidentes En el caso de Margarita Poli, Y Leonel, Poli, Vamos a ver y los Galanel datos, muchachos y lo que han permitido eh. Vamos Mira. a ver los datos, que es interesante que la y gente puede, Y tú puedes aguantar la presión de esos tigres actuando cada uno en su ministerio, en toda su Haciendo faceta Mira, en el caso Y un de Margarita, pueblo que lo aplaude, que entiende que ese es un político de fuste Francis. Cuando ve que hacen corrupción. En el caso de Margarita, para el 2012, se hizo una declaración de 21 millones de pesos y para el 2016 27 millones ah, es decir que aumentó 5 millones y tanto. Yo le compro eso a Cozón, a Cozón lo compro por ello y no, es el de la ministra de, Juven... de la Margarita juventud vamos a escuchar la, la declaración anterior jurada de, de Robián de Robiani, eh, para el 2012 7 millones 800 eh, 8, eso vale un 7 millones 800 para el 2016 para el aumentó a 13 caso. millones eso un vestido, eso. en cuatro años la ministra de la juventud eh, tuvo un aumento en su fortuna de 6 millones de pesos. Bien. Un... Está bien. Bueno, vamos, transparencia? A... vamos a ver qué dice el WhatsApp, mis amigos. Tú terminaste. ¿verdad? Sí, sí, sí, no, ante todo esto quise traer eh, para orientar eh, en relación o que se pueda tener una visión más o menos de, según las declaraciones juradas, que sabemos que siempre quedan cosas por ahí no volando, 28 en esa eh, para que puedan tener una idea de... ¿Qué tan elevada o cómo aumenta o disminuyó en estos cuatro años 2012-2016 de, de los ministros más o de los ministerios más importantes encabezados por su ministro? ¿Cómo aumentó su fortuna? ¿Cuántos años tú tienes trabajando, Francis? Bueno, eh. Tengo más de 25 años. Momentito. 25, ¿Cuántos, millones de, <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos millones tú tienes? tiene? Gracias a Dios he podido comprar mi casa en, en el esfuerzo de mis Sácalas. trabajos Sácalas. privados. Pero no tiene 100, 50, 200 millones por ahí. Yo quisiera tenerlo. Sí, y lo voy a comprar. Sí, ¿sí Yo tengo 36 años. ¿Millones? Trabajo? No, de todo. <risa> entonces, ante todo, tú te haces la comparativa trabajo, 36, 36 Pero carajo, cualquiera entonces quiere estar ahí. Eh, 19, yo a Fulvio no lo voy a preguntar De mañana.